엄마들 uh -huh. 모르겠지만 뭔가 이럴 때는 항상 명 음식을 만들어. 아 그래 결혼하니까. 그래서 요즘 우리 명 많이 먹고 있어. <웃음> 그 고맙다는 말을 그냥 하시는데 그냥 일본 사람들 이런 유튜브 영상 보고 코멘트 하는 사람은 대부분 그냥 고맙다, 아리가또 이런 말을 많이 안 하는 것 같아서 그게 너무 신기해요. 나한테는 이거 맞아? Perdón, soy Hayato. Estoy estudiando español. Pero es difícil. Entonces escribo en inglés. ¡Gracias! y ya tengo buena cara para saludarlos, bienvenidos a un nuevo vlog en el canal de Tania y Hayato El día de hoy vamos a tener un vlog aquí en la casa, tranquilo y relajado Porque la verdad es que de nuevo estamos en cuarentena aquí en Japón eh, El 13 de febrero lanzaron la alerta de emergencia que se supone va a estar hasta el 7 de febrero Pero hay rumores de que... La van a prolongar todavía un mes más. Así que esperen más videos dentro de casa. Se puso de nuevo la situación medio delicada por aquí. Y pues hoy la verdad es que tenemos un día muy relajado. No tenemos planes especiales de nada. Les vamos a mostrar un poco de nuestra rutina. En la mañana ya la vieron que por cierto no era la mañana. <ríe> era el mediodía, ya eran las 12 del día. Es que estos días tenemos el horario bien al revésado, la verdad Nos dormimos súper tarde Y nos levantamos súper tarde Porque pues estamos nada más en la casa Y no sé, como que no estamos muy conscientes del tiempo Chicos, y ahora yo me voy a poner a editar Tengo que terminar el nuevo video de mi canal Va a salir el domingo Y es un video donde Hayato reacciona a mis vestidos de novia Véanlo en mi canal principal Porque quedó muy divertido Y ahorita ya estoy terminando los últimos ajustes Y ya lo subo a YouTube 수업이 있어가지고 가지고 공부하고 있어요. 아니야,는 일하고 있고. 놀고 있는 거 아니에요. <웃음> 열심히 공부 중이에요. はい, はい, はい. 네. 오늘 주제가 뭔지 알아? 오늘 주제는 Never Fade, 아, you're very proud that. <웃음> You need a class about la clase de la clase de la clase de la clase de de la clase de la clase de la que de de de que de de de de de de de 나도 어제 그 샘이랑 그 수업하면서 뭔가 그런 이야기가 나온 거야. 그냥 해본 적 있어. 일본에서 보통 해요. 뭔가 이런 이야기가 있는데 여기 이런 거 하면 반대로 이게 메나 없다고 아마 생각을 할 거야 사람들. 왜 우리를 못 믿어? 뭔가 이런 거잖아요, 사실. 그래서 일본에서 하지 마세요. 뭔가 이런 얘기를 했더니 그거 몰랐어. 그래서 일본 여행 하기 전에 그거 알게 돼서 다행이다 뭔가 이렇게 하시는 거야. 음. 근데 보통 다른 나라에서는 보통, 일, 보통 해야 돼? <웃음> 아. 일단 라틴 아메리카 나라에 할것 같다. 보통 적금 그 비싸게 받는 거야? 먼저? 네. 아 일부러 그래서 좀 깎아 주세요. 이렇게라고 하면 그냥 할인 받을 수 있어. 아니면, 뭐가 내가 지금 내가 두 사면 사명을 할 거지? 아, 뭐가 이렇게. 와, 너무 잘한다. Yes, I'm very good in Korea. Don't you remember? 응. 우리, 우리, 부모님 한국에 갔을 때 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 맞다, 맞다. 엄청 시간이 걸렸어 그게 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 불편해서 너무 불편해서 아나 진짜 빨리 가고 싶어 <웃음> 근데 나는 열심히 네고시에이션 하고 있어서 <웃음> 네. 엄청 싸게 샀어요 진짜 엄청 큰 라게이지? Yes. 엄청 큰 라게이지 얼마였어? 이 50% 정도는 그냥 할인 네, 받은 네, 것 네, 같아 네, 네. 진짜 큰 할인 받았어 우리 아빠 너무 행복했어 <웃음> 근데 마지막에 국가방 <웃음> 개쳤어 아, 그 퀄리티였던 uh -huh. 거지 별로 퀄리티였어 uh -huh. 그래서 산거 사서 다행이다 es la hora de la comida y Hayato va a preparar carne con papas. Carne con papas. Qué rico. Qué rico. Oh, 모르겠어요. <laughs> Yo me manduro sí. 그냥 이렇게. Uh -huh. roll, roll 하는데. 모르겠어요. 진짜 매일매일 뭔가 다른 메뉴를 생각을 하고 만들어야 되는 거잖아. Uh -huh. 네.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 ¡Vean qué deliciosa se ve esta comida! ¡Marido, no mucho eso ¿Marido? Sí, es no. esposo? ¡Ay <laughs> no! ¡Marido! ¡Taisuki! ¡Ni manage! marido? yo! Ani, esposo ¡Esposo de ¿Ani? ¿Ani? ¿Ani? Gracias esposo. Marido, ah, chicha, chuasa. Sí. Chicha. Chan. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Oigan, y entre las cosas interesantes que les podemos mostrar en el vlog de hoy es que nos llegó esta caja de Tour Crate que les voy a dejar el link abajo en la cajita de descripción y son dulces de Turquía. Wow, nunca he probado un dulce de Turquía, así que estoy emocionada y la vamos a abrir aquí en el vlog. ¡Anemoli sulkanomugungumé! el eh. intuitivo, eh! <laughs> I'm got... I'm going to destroy this box, can't? I think it's maybe I don't know how to open it. I'm sorry. Whoa. Okay. No! It's like Christmas. Wow. <laughs> I feel like opening a Christmas present. <laughs> Wow, qué Wow. E -paper. Ooh, yes. Uh -huh. oh, let's see. a message. Wow. Oh. ¿qué ¿qué es lo que hay ¿qué ¿qué ¿qué ¡Oh, wow! Oh, this is ranch flavor quacha! Uh -huh. ¡Ranch y this? This dressing! ¡Oh! ¡Tangangang! cake! ¡Oh, manchasurro, cake. Oh Mm. Mm. Mm. Oh, Mm. Mm. Mm. Oh, oh <laughs> Oh, these are cookies. Oh, ¿sí? ¿hay maní? <muchas> ah, ¿y cómo es Choco cranky. Mmm. Maybe they have a uh, orange flavor inside. Uh -huh. These Patan are gummies. Gummies? Yes. <laughs> I, I don't like gummies. You can eat all the gummies. ¿es uh -huh. gum. orange, yes, <muchas> It's mixed. Cola. Fruit. Yes, have cola flavor. Cola, uh -huh. ah, Ah, ¡igual no me gusta! No, no, no. ¡No me gusta! No me gusta. No me gusta. No me gusta. cheese gusta. No me gusta. cookies. me gusta. No me gusta. No me gusta. gusta. Oh. Wow, this looks good. It's like chocolate. chocolate mm. Mm. This also looks good. Mm. What It's like Sudan. A healthy um, ah, okay. bar. Uh -huh, uh -huh. We have cookie. Cookie. Cookie, cookie, and... cookie no, I'm, I'm sorry. Co uh, I meant to coffee. say coffee. <laughs> uh -huh, uh -huh. We have cookies. Cookies. Talgi aroma. Mm, we have other. Wow, pizza, cheese. pizza, pizza. Wow, pizza, ¿qué es? manches lo toca. Ah. And the last one is this like, oh, ego it's it's like, no, it's like um. Pie. It, like, um, Pie. It, ¡Ojaldre, ojaldre, Este dulce de verdad está demasiado interesante. Miren, así se ve el dulce. ¿Se les antoja? Ah, okay. Yes, it smells like that. Uh huh. Mm. Mm. And it tastes like that. Mm. Okay. It's very good. Wow, it's good. Ah. Mm. It's so yummy, okay? Ta-tan! This is the one I'm going to try. Sabor Ranch. The mix is quite good. Por dentro hay dressing eso. Wow. Mmm. <clears throat> ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué pico es un poco chocolate mexicanos sabe a bocadín Uh, hoy son las uh, 9.28. 9, ella, ella está cocinando uh, los tacos. tacos. Tacos, sí. Ha pasado algo triste. Todas mis tortillas se hicieron aguadas y se pegaron. Y, y yo no tengo tortillas, tengo que ir a México. Yo también, nada más me queda una botella de desodorante. ¿Qué voy a hacer? Oh, más ¿qué tatarina? Sí, pero ya quedó mi huevito. <risa> Esto. Papa y. ¿Qué era un huevo? Huevo. ¿Huevo? Sí. Yo comeré esta lame. Y o sea, aquí está el ramen del marido. La verdad es que este ramen que él se come huele bien feo. También, anchoa, miane. Y yo ya me estoy echando acá mis tacos. Ya nada ya más me queda uno. Es una tostadita que me hice un tochoncito. Mm -hmm. Tenía mucha hambre. Ya me andaba transformando con el hambre. Así que no pude esperar al marido. Buen provecho. ¿Tu marido, la ¿marido chua? Sí. Ay, con apuro, marido marida Marido, no, no no, esposa. Eh, ve Maritaña. Irón Malopso. Señorito. No, señorito Boxo. Chicos, ya ha llegado la mejor parte del día. La pijamada, Sí, ya tenemos aquí puestas nuestras pijamas. Está la botana del día que es manzanita, algo saludable, y vamos a ver series en Netflix. Ayer comenzamos a ver esta serie en Netflix, se llama Fate era una caricatura que se llamaba Wings, me acuerdo Mi hermanita sí. la veía Aunque yo no recuerdo que fuera tan dark <risas>